anual que hace Nicolás y las promesas que no cumplirá como los pasados años anteriores. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de empezar y como siempre no se les olvide compartir nuestro canal con todos sus amigos en redes sociales, por supuesto suscribirse y activar la campanita. Arranquemos hoy con nuestras noticias. Mike Pence de manera prudente rechazó invocar la número 25 enmienda para remover a Donald Trump de su cargo. Las palabras del vicepresidente Mike Pence fueron muy sensatas y dijo que no cree que esa acción sea beneficiosa para la nación o que fortalezca la constitución, sobre todo en estos momentos de transición donde lo único que tiene que prevalecer es el futuro de nuestra nación. Y en referencia, al anunciado del juicio político llamó a la líder demócrata Nancy Pelosi a evitar acciones que inflamen aún más las pasiones. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, rechazó en la noche del martes invocar la número 25 enmienda para remover a Donald Trump de su cargo. Haciendo referencia en una carta a la líder demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi dijo que no cree que esa acción sea beneficiosa para la nación o consistente con la Constitución. También hizo referencia al anunciado del juicio político, el cual llamó evitar acciones que inflamen aún más las pasiones. Mike Pence volvió a hacer énfasis pensando más en la nación que en pasiones personales. Dice lo siguiente. No creo que en ese curso de acción sea en el mejor interés de nuestra nación o sea consistente con nuestra Constitución. En la carta de la líder de la Cámara de Representantes, justo antes de una votación en la Cámara Baja de una resolución, donde pues exigió apelar a ese mecanismo sin precedentes en la historia estadounidense. El vicepresidente y la mayoría del gabinete pueden declarar al presidente inhabilitado para dirigir el país, bajo la sección 4 de esa enmienda. Algo que se deja claro es que si el mandatario se opusiera a ello y no hubiera acuerdo, el Congreso dirimiría las diferencias. No cedí la semana pasada ante la presión para ejercer más allá de mi autoridad constitucional a fin de determinar el resultado de la elección. No lo voy a hacer ahora ante el esfuerzo de la Cámara de Representantes para jugar juegos políticos en un momento tan serio en la vida de nuestro país. Así lo dijo Pence en la misiva a Pelosi. Ante estos acontecimientos, la respuesta negativa de Pence garantiza que los demócratas someterán a consideración la Cámara Baja y la acusación que salta sobre Trump de incitar la insurrección en la toma del Capitolio del pasado 6 de enero por sus partidarios. De la misma manera, el vicepresidente hizo así una tácita alusión a las presiones de Trump para que se arrogara unos poderes que no le correspondían bajo la Constitución e interfiera también la sesión de ambas cámaras de Congreso convocada para ratificar la victoria de Joe Biden en los comicios del noviembre pasado. También advirtió Pence de usar esa enmienda creada tras el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. Y en medio de la Guerra Fría, para así proteger al gobierno en supuestos como enfermedad repentina del mandatario que sentaría un terrible precedente. Instó a todos los miembros del Congreso a evitar acciones que dividirían e inflamarían aún más las pasiones del momento. Y esto es algo serio, agregó el segundo a bordo de la Casa Blanca e invitó a la líder de la Cámara Baja a trabajar juntos para bajar la temperatura y unir a nuestro país mientras se prepara para la posición de Biden. Yo como funcionario comprometido con mi nación les prometo que continuaré haciendo mi parte para trabajar de buena fe con la administración, entrante para asegurar una transición ordenada del poder, así lo afirmó. De forma contradictoria, Trump rechazó los llamados a su destitución y aseguró que la número 25 enmienda no tiene riesgo para él, pero sí para el mandatario electo Joe Biden. De momento se echará a su administración. Como dice la expresión, tengan cuidado con lo que desean. Así lo expresó desde Álamo, en el estado de Texas. Agregó Tom, la farsa del juicio político es la continuación de la casa de bujas más terribles de la historia y es peligrosa para los Estados Unidos, especialmente en este momento tan delicado en referencia al proceso de impeachment que los demócratas en la Cámara de Representantes abrirán el próximo miércoles. Incluso horas antes lo había calificado como absolutamente ridículo El proceso en el cual será acusado de haber instigado la violencia del pasado miércoles Donde de igual manera el líder también republicano fue consultado Si contemplaba la posibilidad de renunciar a ocho días de que se acabe su mandato Pero evitó responder directamente y dijo lo siguiente No quiero más violencia, nunca violencia, así lo terminó de afirmar Incluso ante las preguntas, si tiene parte de responsabilidad de haber arengado a las manifestaciones a marchar al Capitolio, dijo que no se arrepentía de nada, ni de su discurso ante sus seguidores, y que fue totalmente apropiado, según él. Antes de pronunciar su declaración por la tarde, Trump firmó una placa con su nombre en el muro y recorrió la zona con agentes fronterizos. Pasando a segunda noticia, el engañoso balance anual que hace Nicolás, y las promesas que no cumplirá como los pasados años anteriores. Igual que todos los años, Nicolás prometió reactivar la economía y aumentar la producción petrolera. Pero no nos digamos mentiras, los nefastos resultados saltarán a la vista. El balance anual de Nicolás lo que se vio y lo que se escuchó fue más de lo mismo. Un discurso en que no acepta que se equivocaron, sino que culpa a Estados Unidos de su desgracia. Una exposición ante funcionarios que desde hace dos décadas someten al país. Ellos solo cambiaron sus cargos, pero las caras son exactamente las mismas. Una vez más, Nicolás comprometió su palabra a la reactivación de la economía y del sector productivo. Un disco que ya definitivamente está rayado para todos. Si bien lo recordamos, lo mismo prometió en el 2019 cuando aseguró que ese sería el año de la estabilización definitiva. Y no pasó, puro cuento, bla, bla, bla. Según él, en aquel entonces la meta era producir 5 millones de barriles de petróleos diarios. Aumentó el salario y arreció el control de precios. Todo se evaporó a pocos meses, como probablemente va a ocurrir con todo lo que prometió para este 2021. Mencionó los temas que le aquejan. Primero se refirió a la dolarización que tanto satinaba el chavismo y la reconoció como una válvula de escape. Supuestamente su gobierno dictatorial chavista mostró en todo momento sus intenciones de pago a los acreedores de la deuda externa y prometió fortalecer la moneda nacional y aumentar la producción petrolera en un país con refinerías destruidas y barcos a la deriva. Pero como lo dijimos anteriormente, puro cuento, bla, bla, bla. Como si se tratara de un juego de quitar y poner sus cifras y argumentos que están lejos de ser ciertos lo único real es la dolarización del país, sobre la cual anunció que regularán los nuevos procesos, que hoy facilitan las transacciones con dólares. Nicolás en 2017 optó por presentar esta memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia, totalmente chavista, que era la mejor forma de negarse a hacerlo de frente a la legítima Asamblea Nacional de Mayoría Opositora luego los años posteriores lo hizo frente a la asamblea nacional constituyente impuesta por el chavismo mediante un ilegítimo proceso electoral ahora como la asamblea nacional es totalmente chavista después de unas elecciones amañadas se sí acudió a ella la complacencia de los presentes obviamente estaba asegurada el dolor en su momento fue válvula de escape para la vida de la familia venezolana dijo antes quienes siempre lo aplauden la afirmación es cierta pero seamos claros, esto no se trata de una salida a la crisis producto de las sanciones impuestas por Estados Unidos como afirma la represión chavista. La verdad es que en 20 años el chavismo no fortaleció para nada la economía, ni fomentó la producción. Solo se dedicó a expropiar, abandonar las industrias y como si fuera poco robarse los recursos del Estado. La consecuencia la vio toda la humanidad, la extinción del Bolívar. Producción por el piso. No teniendo más argumentos, según Nicolás, cada problema en el país parece ser culpa de Trump. Exclamó que en 2020 Venezuela recibió ingresos por 743 millones de dólares, mientras que en 2013 recibía más de 50 mil millones de dólares. También de forma descarada culpó al presidente de Estados Unidos de que empresas petroleras, inversionistas e industrias se fueran del país agravando los ingresos en divisas cuando todos sabemos que con las expropiaciones y las persecuciones, los grandes empresarios no tuvieron otra alternativa que huir del país. Cualquiera en su caso lo hubiera hecho. Venezuela mostró en todo momento sus intenciones de pago y honra sus obligaciones. Así fue la afirmación de Nicolás descaradamente. Nombrando nuevamente las sanciones, otra mentira salió a relucir. Su gobierno no honró todo lo que debía. Recordemos que en 2016 ya tenía dificultades para pagar deudas acumuladas de PDVSA, que lo llevaron a emitir bonos con vencimiento en 2017 que luego se transformaron en bonos de 2020 por no pagar venezuela perdió Cidgo. de manera increíble en 20 años durante la bonanza petrolera más grande más alta y más larga de la historia republicana de venezuela el país se endeudó como nunca pasando una deuda pública en 1998 de tan solo 27 mil millones de dólares a 175 mil millones de dólares un discurso indeble entre cifras balbuceos y palabras mal pronunciadas nicolás lanzó más promesas para este año dijo que aumentará la producción de petróleo a 1.500.000 barriles diarios actualmente ronda 339 mil barriles por día. Refiriéndose a programas sociales, prometió la construcción de 500.000 viviendas enmarcadas en la misión vivienda. La promesa la verdad es astronómica en comparación con las acotadas, que son 4.820 viviendas que levantó en 2019, según datos de la organización Provea. Y bueno amigos, hoy hemos finalizado con nuestras noticias. No se les olvide como siempre compartir el canal con todos sus amigos, suscribirse y activar por supuesto la campanita. Chao, chao.